Hola amigos, bienvenidos a Femexer Tips. Yo soy Paulina Peña, su host, psicóloga y también soy una persona con una enfermedad rara. El día de hoy quiero tratar una pregunta que nos ha estado llegando muchísimo a las redes sociales y en general nos hacen en los congresos y simposios en los que nos presentamos. ¿Por qué demonios un tratamiento tarda tanto en desarrollarse y en salir al mercado para nuestros pacientes? ¿Por qué? ¿Por qué? Les voy a contar. Resulta que para que un tratamiento vea la luz, tienen que pasar casi 10 años. Desde que se empiezan a hacer estudios clínicos, empieza la investigación, toda la parte científica, laboratorios, pruebas, pruebas en animales, pruebas eh, con computadoras, después pruebas en humanos... Y después la parte administrativa, que lo acepten los órganos regulatorios, es decir, la FDA, la COFEPRIS, la EMA, en el caso de Europa. Y después que lo acepte el Consejo de Salubridad General y que lo compren los institutos de salud y que son muchas cosas. Son muchos procesos burocráticos y son muchos procesos de investigación. Es por eso que los tratamientos tardan tanto en llegar. Además, recuerden que estamos hablando de enfermedades raras. Son enfermedades que... No tienen mucha investigación porque no habemos muchas personas con enfermedades raras. Por lo que no es redituable. No es fácil hacer una, una, un medicamento para estas enfermedades porque no hay suficientes personas que lo compren. Sí, me choca. Me gustaría que hubiera tratamientos para todos. Sé que a ustedes también les gustaría que hubieran tratamientos para todos. Y que fueran accesibles, económicamente hablando. Y que no fueran tan dolorosos como lo son. El mío me lo ponen cada 15 días de por vida de manera intravenosa y la mayoría de las veces me ponchan la vena. En fin. Agradezco que exista un tratamiento y que exista tratamiento para muchas otras personas y esperemos que la ciencia y la tecnología sigan avanzando para que pronto haya tratamientos para todos los que tenemos una enfermedad rara. Gracias por escucharme. Si les gustó este video, comenten aquí. Si no les gustó, también comenten que no les gustó y haré algo mejor o no sé. Seguiré haciendo esto y no les gustará. Mejor, ya no me vean. No sé. Los quiero escuchar. Así que comenten. ¡Chao!